Desde finales del año pasado, el programa de solidaridad realiza un levantamiento en los municipios que componen la provincia de Duarte para rectificar que las tarjetas asignadas continúan siendo usadas por sus respectivos usuarios y con ello en busca de incorporar nuevos beneficiarios. De acuerdo con las declaraciones del incumbente en esta localidad, el proceso aún no ha culminado. En esa ocasión se estaba haciendo un trabajo a fines de reconfirmar, vamos a decirlo así, de que las familias estuvieran en los escolares que se detuvieron con ellos la primera vez, determinar si alguien había cambiado de residencia, si era con marido fuera. en fin, determinar de lo, lo, lo validez de nuestra cartera de familia en el hogar. En esa ocasión que estábamos supuestos de concluyera con ese levantamiento, realmente por situaciones pudiéramos decir, en una parte quizá no por el buen conocimiento del personal, en otras ocasiones quizá también por falta de organización pero no pudimos hacer el levantamiento. El funcionario aprovechó la oportunidad para darle información del aumento en el subsidio. Ha habido un incremento de beneficio para la familia que tienen hijos a nivel de secundaria, tienen el bono escolar estudiando progreso. A eso se le llevó ahora a 1.200 pesos, se le llevó también a 1.400 pesos había una queja de una familia que no le estaba saliendo, y era justamente porque teníamos problemas. de actualización Pero ya hay una parte de esa gente que va a cobrar ahora, en medio de febrero, y esperamos ya que para el día 10 de marzo se haya completado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.